La Universidad Pedagógica Nacional te da la bienvenida al sistema de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias PQRSFD, el cual se encuentra reglamentado internamente en la universidad por la resolución 1515 de 2017, delegando la responsabilidad de seguimiento y verificación de respuesta oportuna a la Secretaría General. Ante una petición, los funcionarios públicos debemos resolverla dentro de los 15 días siguientes a su recepción. En caso de recibir una solicitud de copia de documentos, debemos remitirlos antes de 10 días hábiles, o si se trata de una consulta a las autoridades en relación con materias a cargo, contamos con 30 días para dar la respuesta correspondiente. Recuerda que cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos señalados por la ley, podrás informar la circunstancia al peticionario con copia al sistema PQRSFD antes del vencimiento del término expresando los motivos de la demora y señalando el plazo en que se resolverá la petición, el cual no podrá exceder el doble del inicialmente concedido. Por ejemplo, una petición para la que tenemos 15 días, con el nuevo plazo tendríamos 30 días desde la fecha de erradicación. La Secretaría General en su función de veedora del sistema debe verificar que se haya dado respuesta dentro del plazo legal establecido y conforme a lo solicitado, Debe contar con referencias y datos actualizados que le permitan comprobar la veracidad y pertinencia de la respuesta. Por otro lado, como procedimiento de control interno, se envía un correo electrónico a la dependencia responsable una vez cumplidos 10 días de remitida la solicitud, dando un plazo de dos días adicionales para emitir respuesta. De no haberla, la Secretaría General realizará una llamada tres y dos días antes de la fecha límite para responder. La réplica debe hacerse utilizando el aplicativo Orfeo en formato de salida para que el peticionario pueda hacerle seguimiento a través del formato de erradicación de la página web de la universidad en el link Consulte el estado de su PQRSFD. Una vez firmada la comunicación que resuelve la solicitud, debes enviar la copia de dicha comunicación al correo quejasyreclamos.pedagogica.edu.co y remitir el Orfeo a la Secretaría General para su finalización y cierre.